están? Bienvenidas a mi canal nuevamente, yo soy Nicole para los que no me conocen y bienvenidos a todos ustedes que son los suscriptores nuevos, gracias por estar aquí. Yo jamás he tomado un curso de maquillaje, pero sí me maquillo, sí trato de aprender poco a poco, así que quiero compartirles con ustedes mis trucos, mis pautas, todo lo que hago para maquillarme que es súper súper fácil. Y van a ver que no se van a demorar nada. Si quieres saber cómo cuidarte la piel o qué productos usar te recomiendo ver este video. Te va a servir mucho y vas a complementar con este video. Así que si quieres tener este maquillaje de día, que es súper fácil, lo prometo, sigue viendo el video. Ok, lo primero que yo hago es ponerme esto en la cabeza para que no pase esto. Entonces eh, es súper útil porque te lo pones así. Y ya no tienes que preocuparte de los pelitos que se cruzan en el camino. Pero si no lo tienes, solamente te haces un, un moño así y ya está Ok, entonces ahí ya yo soy un conejo Y ya no hay nada que se ponga en mi camino Así que vamos a empezar Antes que nada, hay que tener la cara bien limpia Y para eso yo uso este que ya se los he mostrado antes Si tienes una crema hidratante, también te recomiendo ponértela antes de todo el maquillaje Porque después tu piel lo absorberá el maquillaje Y eso es lo que no queremos, no queremos maltratar la piel Seguro muchos de ustedes tienen el problema de que se ven las ojeras. Para eso yo uso esto, que es un corrector de MAC. Obviamente no tiene que comprarse MAC. No es necesario, pero sí, por ejemplo, algo parecido a esto. Que ese es un corrector para las manchas rojas, moradas. Si no tienes esto, no te preocupes. Lo voy a hacer igual porque a lo mejor hay algunas personas que sí lo tienen y quieren ver cómo, cómo se usa. Simplemente lo hago así, alrededor de los ojos y me les parto con los dedos y no se preocupen que queda un poco más naranja de lo normal pero eso eh, lo va a tapar la base que nos vamos a poner la base que yo uso es esta de MAC porque es perfecta mi piel y mi tipo de piel que es súper sensible pero nuevamente reitero, no tienen que comprarse MAC porque MAC ya sé que es súper caro y no todos podemos pagar eso y yo tampoco pero hice un esfuerzo extra para poder ponerme buenos eh, productos en mi piel que es lo que con lo que trabajo y lo que en verdad todos ven día a día, este como es un común gotero lo voy a echar en mi mano, aquí así, no mucho porque eso después se se esparce y puedes usar una brocha como esta. Esta es eh, Revlon, que la tengo hace años. Compré esta de MAC. Si tienes esta brocha, no te echas mucho maquillaje porque después no hay cómo esparcir. En caso que tengas una esponjita, puedes conseguirte una esponjita. Esta es mucho mejor porque va a ayudar a penetrar mejor la, la base y no vas a tener como que grumos por ahí en la cara que se vea feo. Y una vez que tengas la, la base, te la vas echando así en círculos. una vez que tengas toda la base puesta, ya es momento de comenzar con los ojos. A mí me gusta empezar primero con las cejas. Y para eso yo te recomiendo tener un lápiz marrón, como este. Un lápiz marrón que además te puede servir para, para sombras o para delineado. Lo que yo hago es eh, como que dibujarme los pelos para que se vea más natural. Lo que suelo hacer siempre es peinarme las cejas un poco hacia arriba. Puede ser con un peine chiquitito o puede ser con un gel, que es el que yo uso, que también es como que pincel y gel. Y eso me ayuda a peinarme en las cejas hacia arriba. Y bueno, lo más importante viene a continuación, que son los ojos. Hace poquito me compré una paleta de MAC de 15 colores, que es esta, y de verdad es que me encanta. Estos son estos colores que tiene negro, marrón y colores claros yo recomiendo comprarse una paleta siquiera de 6 colores o de 4 colores pero que tenga negro, un color claro y marrón porque con eso puedes jugar maquillaje de día, maquillaje de noche eh, algo más light como para la playa o como quieras por ejemplo yo tengo otras sombras que son por ejemplo estas y la mayoría de sombras vienen con este tipo de, de pincel yo los odio porque al final se terminan rompiendo y son lo peor y no te difuminan bien cómprense un pincel en do It, en donde quieran que sí les sirva para, el, para la sombra de los ojos para difuminar el color y todo esta por ejemplo este tipo que es así como medio ovaladito eso es para ponerte la sombra luego hay otro para difuminar obviamente no tienen que comprarse los dos porque a veces es una ridiculez en realidad con un maquillaje de día voy a empezar con un color claro y voy a usar este de acá y lo voy a poner aquí debajo de mi ceja. Lo que hace este color claro va a ser abrirte el ojo mucho más. Es como para tener un poco de, de brillo. Una cosa así. El siguiente color es un color que va a ir aquí, abajito. Que va a cubrir todo tu ojo. Y voy a usar este medio naranjita. Ese tiene un poquito de brillo, pero queda hermoso en el día. Ok, lo estoy haciendo todo con el mismo pincel. A poner acá. Recuerden que me puse un poco de corrector acá arriba. Ya, eso te sirve para que la pigmentación del color no se vaya. Porque existen muchas sombras que te lo pones y al segundo se va y parece que has sudado o has estado en una fiesta durante horas. Y eso no queremos, queremos que el color se quede durante todo el día. Y el tercer color es un color más oscurito, sin exagerar, sin ponerse negro, porque el negro lo, lo prefiero para la noche. Es un color más oscuro que va a ir aquí justo afuera, exactamente aquí me voy a señalar. Solamente ahí lo vas a difuminar hacia adentro. Donde, donde se abre el ojo, donde sientes que hay un hueco ahí lo vas a ir difuminando hacia adentro y para eso yo voy a usar este marroncito que también tiene un poquito de brillo pero no quiero usar ese porque ese ya es muy fuerte yo doy pequeños toquecitos para ir viendo por dónde está el color una vez que ya tienes el, el color deseado ya vas entrando un poco más con el pincel hacia adentro Tengan paciencia porque no queremos que haya una marca de los dos colores Y no se tienen que difuminar los dos juntos Entonces van haciendo así Una vez que ya tengas tus ojos no te preocupes si se ha manchado acá Eso después se va a limpiar Y si quieres un delineado abajo te Puedes hacerlo con otro pincel más, más planito, más delgado Como este así Ese también te sirve para las cejas O para abajo o para arriba de la, del ojo o puedes hacerlo con un delineador del color que tú quieras Este rizador lo compré en un mercadito a ah, literal 5 soles Porque en ese momento no tenía como 40 soles para comprarme uno bueno Hasta ahora lo uso y es hermoso, o sea funciona perfecto Vamos a seguir con esto lo que yo uso es este de Covergirl Los de Maybelline son buenazos Así que también recomiendo eso. Este es de color marrón. Es así. Me encanta el color marrón porque creo que es más natural que el negro. Pero en la noche ya nadie se va a dar cuenta. Así que bueno. Ok, acá hay un truco que les voy a enseñar. Para tener el color de rajiz hasta la punta de tus pestañas, yo recomiendo cerrar ligeramente el ojo como mirar hacia abajo, colocar esto y pestañar. Como que cierran el ojo en el set. Así se van a ver dos pestañas mucho más largas Y bueno, claramente tenemos que limpiarnos el desastre que hemos hecho primero Y pintarse las pestañas de abajo te da otro look totalmente diferente Y yo recomiendo hacer eso siempre porque te abre mucho más el ojo Miren mi ojo, o sea, parezco Harley Quinn, qué hermoso Si no te has echado base o no tienes, pero sí tienes un polvo, te recomiendo ponértelo porque esto te va a ayudar a sellar la base. Simplemente damos toquecitos así. Y estamos casi listos, pero falta algo muy importante que sin eso no puedes salir de la casa. Y es rubor y si tienes eh, para perfilarte la cara con un color marroncito, un bronceador como le llaman. Y tengo un dúo de Clinique y viene un rubor. Y un bronceador con medio brillito Pero casi ni se nota Entonces vamos a coger, este es el pincel, no tengo otro Sonrían, lo que yo hago siempre es sonreír Para que se marque el pómulo Falta de color de labios, así que me voy a poner Uno muy natural, va a ser este Es de Covergirl También, uno súper marroncito Bien natural Así que eso creo que es Ahí está el maquillaje de, de día, súper fácil, ¿no ven? No me he demorado ni 20 minutos, súper rápido, súper fácil y súper intuitivo para todas nosotras que de verdad no hemos tomado un curso de maquillaje. Espero que hayan aprendido de este video porque sé que el maquillaje a veces es un parto y es terrible no saber maquillarse. Si te ha gustado el video, que yo sé que sí te ha gustado, dale like al video y compártelo. Y si aún no estás suscrita, ¿qué esperas? Dale click al botón rojo. Ahorita me voy a ir a desmaquillar, así que los invito a todos a ver mis otros videos que estoy segura que también les gustarán. Hasta la próxima.